Hola a todos y bienvenidos a Dansten, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en los ésteres, son compuestos orgánicos muy importantes y se utilizan mucho en la vida práctica. Vamos a ver las aplicaciones que tienen y también veremos cómo es su forma de nomenclatura. No siendo más, comencemos. Comencemos analizando características de los ésteres, como primera tenemos que se consideran de bajo peso molar, Dos, los ésteres de mayor tamaño son sólidos y generalmente inoloros quiere decir que no presentan olor y de menor tamaño son de tipo líquido, Número 3 los ésteres de menor tamaño tienen propiedades combustibles, Número 4 la densidad es menor que la del agua, y por último, número 5, son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Veamos también algunas características que poseen los ésteres. Bien, genios, analicemos otras propiedades que los caracterizan, como son, dan sabor y olor a frutas y a productos de belleza. Esta parte es muy importante, ya que debido a los diferentes grupos que existen de los radicales de alquilo, presentan características que simulan, digamos, olores a frutas olores muy agradables se encuentra también en mayor proporción en los ácidos grasos de animales y vegetales es una propiedad muy importante tanto que los invito a que se queden hasta el final del video para que vean dos reacciones que son muy importantes de los ésteres se generan también como producto de la reacción de, las, de los ácidos grasos o sea que es bien importante este tema de ácidos grasos ahora veamos cómo es la estructura que tienen los ésteres esta es la estructura que representa a un éster. ¿Cómo está conformada? Podemos ver un radical de alquilo por acá y también otro radical. Pero la parte más importante se encuentra en este lado. Podemos ver que tiene una forma de un carbono con un doble enlace de oxígeno y otro oxígeno a este lado. O sea que esta estructura me permite definir lo que es un éster entonces tenemos que tener un radical un carbono unido a dos oxígenos uno con enlace doble y uno con enlace simple y a ambos lados deben haber cadenas de radicales de alquilo veamos la nomenclatura que se aplica para el éster en la nomenclatura de ésteres tenemos lo siguiente, entonces ya sabemos cómo es la estructura que tiene el éster, ahora miremos lo siguiente, vamos a partirlo en dos pedacitos entonces, toda la parte que tiene que ver con el primer radical y la unión de carbono-oxígeno va a ser un nombre. Y aquí va a haber el segundo nombre. Entonces, vamos a nombrar partiendo de aquí y luego nombraríamos el de acá. Entonces, vamos a llamar a este el radical 1. Entonces, como es un radical 1, vamos a llamar que es un alquil. Pero vamos a decir que este es el alquil 1 y este es el alquil 2. Entonces, ¿cómo se nombraría? Se nombraría el nombre del alquil o del sustituyente, entonces sería un alquil o un sustituyente de alquilo, y se le agrega la terminación -ato. Y esto porque designa lo que tiene que ver con un éster. Ahora, de. Ahora nombramos el otro sustituyente, en este caso sería el alquil 2. Entonces este sería el alquil 1 Y este sería el alquil 2 Entonces ya vamos a ver Cómo se aplica esto de forma práctica Pero quiero que definan De una vez que esta es la estructura que lo define Entonces alquilato de alquil 2 bueno, Veamos entonces cómo sería Vamos a nombrar entonces Estos diferentes ésteres que están acá Podemos ver que son ésteres porque tienen carbono, oxígeno carbono y oxígeno y que ambos se encuentran unidos al carbono, dos oxígenos unidos al carbono. Ahora, vamos a empezar a nombrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el importante y este como un secundario, o sea, ese es el principal y ese el secundario Lo mismo acá. Este sería el principal y este sería el secundario. Lo mismo acá. Principal y este el secundario. Bien, vamos a empezar entonces a nombrar estos compuestos. Comencemos con este primero. Bien, si recuerdan bien los radicales de alquilo, este carbono hidrógeno corresponde al grupo metil, porque viene de ese compuesto. O sea que en realidad sería del metil. Entonces no sería metil, sino como un alcano sería metano. Pero le vamos a agregar la terminación -ato, entonces sería metano. Y le vamos a agregar la terminación ato, entonces metanoato de y miren que también vuelve y se repite, tenemos otra vez H3, o sea que sería el metanoato de metilo. Ese es el nombre que le corresponde. Ahora miremos el de allí. Tenemos un, 2 tres carbonos siempre. Debemos considerar este nuestro centro, entonces sería 1, 2, 3 sería propano Pero no olviden que ya no se llama propano Porque le debemos agregar la terminación ato Entonces sería propanoato Y ahora tenemos el sustituyente que ya sabemos que es el metilo Entonces sería propanoato de metilo Veamos este siguiente. Tenemos acá este carbono, tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, como son 4 carbonos, entonces lo vamos a nombrar como butano. Pero, no olvidemos que esto sería butano porque es un alcano. Y le agregamos la palabra ato. Butano, ato, de... Y ahora el sustituyente podemos ver que es diferente este CH2CH3 se conoce como el etilo, entonces sería butanoato de etilo, de esta forma se nombraría el éster. Veamos ahora algunos ejercicios para darle mayor entendimiento a la nomenclatura de ésteres. Bien genios, vamos a resolver estos ejercicios, recomendable que tomen nota de ellos para que corroboren ¿Cómo estamos nombrando estos ésteres? Y así aprenderlos más fácil Entonces tenemos lo siguiente Vamos a empezar con este primer ejercicio Entonces no olviden seleccionar todo el compuesto En este caso, miren que hay dos ramificaciones Me voy a ir por la más larga Entonces voy a tomar este Aunque es indiferente, también podría haber tomado La que se encuentra a este lado Y el secundario Ahora acá miramos Entonces sería toda esta cadena hasta acá y aquí tenemos el benceno y tomaríamos hasta este espacio, entonces tenemos ahora lo siguiente, vamos a numerar entonces el compuesto, entonces primeramente 1, 2 3, no olviden que se numera al lado donde se encuentren los dos oxígenos es carbono y vemos que tenemos este sustituyente, tenemos el grupo metil, entonces vamos a llamarlo de siguiente forma, esto sería 2 metil este sería un 2,3 propano pero le agregamos la terminación ato, entonces propanoato de y por último el sustituyente secundario que sería metilo entonces sería 2 metil propanoato de metilo, de esta manera se nombraría, vamos para el siguiente aquí vemos que no se encuentran, no se ven muy bien los sustituyentes, pero ya sabemos que cada punta representa a un carbono. Entonces tenemos lo siguiente, acá estaría el carbono principal, 1, 2, 3, 4. Y así mismo podemos hacerlo a este lado. Aquí habría 1, 2, 3. Entonces empecemos por el principal. Tenemos que en el 3 tenemos este radical, en este caso sería un sustituyente, que sería el grupo OH que es el grupo hidroxilo, entonces vamos a nombrarlo, sería 3, en esa posición estaría hidroxilo. Y ahora tenemos que es 1, 2, 3, 4, esto es un butano, pero terminación A, entonces sería butanoato, de, importante acá, entonces 1, 2, 3, viene del grupo propil porque es 3, o sea que sería de propil, 3-hidroxibutanoato de propilo. De esta manera se nombraría este otro éster. Vamos ahora con este tercero. Este tercero tiene el grupo benceno. Tenemos dos formas de nombrarlo. Entonces, miremos las dos. Vamos acá, forma 1. Y aquí pongamos formados. Como es benceno y tiene todo el compuesto con la parte del éster, entonces. Este benceno se puede llamar de la siguiente forma, carboxilato por la parte del éster, de, en este caso sería, el sustituyente sería etilo. Otra forma, en vez de este nombre tan largo, lo podemos llamar como benzo. Y le agregamos la palabra ato, entonces sería benzoato de etilo. Ambas formas son correctas, ya ustedes eligen cuál les parece mejor. Veamos otros dos ejercicios para dejar claro esta parte de nomenclatura. Genios, no olviden llegar hasta el final del video para que vean las dos reacciones que son tan importantes en la parte de los ésteres. Continuemos con estos dos ejercicios. Como podemos ver, acá tenemos un cicloalcano Vemos la forma de anillo cerrada Y tenemos el este, O sea que vamos a seleccionar este compuesto Y lo mismo lo vamos a hacer acá Entonces sería todo este compuesto hasta aquí Y este, no olviden que serían los secundarios Sería este y este secundario Vamos entonces a nombrarlo como es un cicloalcano, entonces sabemos que este es el cicloalcano y empezaría por acá. Entonces tenemos uno. Entonces tenemos este compuesto y tenemos que es un ciclopentano. Entonces sería ciclopentano y le agregamos la, la palabra ato. Entonces ato, ciclopentanoato de metilo. No olviden que el 1 no es necesario. Si hubiera sido en la posición 2, ahí sí pondríamos 2 ciclopentanoato de metilo. Ahora tenemos este siguiente. Vemos que acá tenemos el carbono principal 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos esta cadena que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a nombrar entonces los compuestos que tenemos acá. Vemos que tenemos esta forma, que es la forma de cetona, o sea que este sería el 3-oxo. Y aquí tenemos el 4-bromo. Vamos a nombrarlo en orden. Entonces, primeramente iría el bromo. Entonces, 4-bromo. Luego, seguiría el 3-oxo. Y ahora sí, la parte del éster. Entonces, contamos que es de 5, sería pentanoato ya que es una cadena lineal de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene el hexano, entonces sería de exilo. Entonces, 4-bromo, 3-oxo, pentanoato de exilo. Esta es la forma como se nombraría este compuesto. Ahora vamos a ver las reacciones que son tan importantes en los ésteres. Veámoslas. Genio, espero que hayas llegado hasta esta parte del video. Esta parte es muy importante porque define la gran importancia que tienen los ésteres. Veamos entonces estas dos reacciones. Empecemos por esta primera reacción. Como podemos ver, tenemos una forma que en cierta manera pareciera que fuera un este, porque tiene la forma de lo siguiente, tiene esto, esta es una cadena que se repite y podemos ver que se repite tres veces y que está totalmente junta por este CH2, CH2 y CH2. Esto se conoce como los famosos ácidos grasos, entonces vamos a llamarle a esto ácidos grasos. Ahora bien, si lo ponemos a reaccionar con una base o un hidróxido, pues digamos acá que tenemos el hidróxido, vamos a tener lo siguiente, se va a formar una sal. Este sodio que está acá va a reemplazar a todos estos CH2 que están acá y va a formar esta sal que tenemos acá, que en realidad no es una sal sino más bien lo que se conoce como el jabón esta es la fórmula del jabón y por último siempre como se rompen estos CH2 este OH que está acá como son tres OH se van a pegar a estos tres carbonos y nos va a generar esta formulita que es muy conocida que se conoce como glicerol o también como la glicerina qué quiere decir esto que si tenemos un ácido graso en presencia de una base generamos jabones y también glicerina o sea que es una reacción muy importante si utilizamos el hidróxido o una base para generar este proceso que se conoce como la saponificación Que la soponificación dice que genera a través de ácidos grasos, bases, me genera jabón y una glicerina Reacción muy importante Veamos la siguiente reacción para cerrar esta parte de ésteres Genios, tenemos ahora esta segunda reacción que es de gran importancia Y digamos que forma parte mucho de lo que tiene que ver con algunas energías renovables Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta reacción Volvemos a tener aquí nuestro ácido graso, miren que acá tiene la forma, tiene tres, pero hay un pequeño cambio, entonces no olvidemos, estos son ácidos grasos. Acá tenemos un alcohol, entonces este alcohol ya sabemos que es el metanol. Pero también se puede hacer en presencia de etanol. Pero digamos que aplica muy bien utilizar este tipo de alcohol. Ahora, tenemos el siguiente catalizador. El catalizador puede ser una base o un ácido. ¿Y esto en qué radica? En estas cadenas R que están acá. Entre más pequeña sea la cadena R, entonces es mejor utilizar una base. Pero si las cadenas son demasiado largas, es mejor utilizar un ácido. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Se rompen esos enlaces que están acá para pegarse el CH3. Y formamos este éster que está aquí. Este es el éster. Y no podemos olvidar que nos va a generar de nuevo este compuesto que ya sabemos que es el glicerol o la glicerina entonces teniendo esto en cuenta el éster se le conoce como el famoso biodiesel el cual se utiliza para en cierta forma reemplazar un poco lo que tiene que ver con la gasolina el biodiesel es muy buen combustible se analizan mucho las propiedades que tiene la parte de frío, porque dice que se puede congelar, pero digamos que es una forma de energía alternativa en la cual se ha apostado mucho, tanto que ahora último se está investigando mucho acerca de él. Y tenemos de nuevo la glicerina, que es un subproducto que se genera de esta reacción. Con esto daríamos por concluido el tema de ésteres. La próxima semana, para cerrar esta parte de química orgánica, espero que todos los temas estén quedando muy claros, cerraremos con las amidas, ya hemos visto muchos compuestos de la química orgánica, si no han visto ninguno de ellos, los invito a que empiecen por el primer video y de esta manera irse empapando o ir interiorizando mejor todos estos temas para que no tengan ningún problema a la hora de aprender todos los compuestos que existen en la química orgánica. Muchas gracias y hasta el próximo video.